En Navarra los intereses de la gran banca de poderes políticos neoliberales y de ejecutivos ambiciosos llevaron a la desaparición de la caja de ahorros de Navarra, la cual cumplía una función social. Las cajas de ahorro, a diferencia de otros países, hoy no existen. Ya no hay ninguna banca con control público en España y el sistema financiero español es un auténtico oligopolio. El tema es sobre la digitalización de las personas mayores, las cuales hay una generación de personas mayores que ni pueden tener acceso a estos medios. Y lo que se trata es de que los bancos abran su oferta para que estas personas puedan recibir la información que, necesarian, que necesiten y hacer todas las gestiones, porque se deja a un sector de la población privado de sus derechos. Está la cueva va. La ladrones de las instituciones! La ladrones de las instituciones! dinero! los banqueros! nuestro dinero! los banqueros! ¡La a vamos, Hablamos de una población de 70 a 85 años que toda esta modernidad de la digitalización no les llega, no pueden y no se les puede exigir aquello que todavía eh, no estamos aprendiendo o no lo suficiente. Por eso esta manifestación, para llamar la atención a, a nivel nacional, pero aquí en Navarra, al gobierno, que entablen con los bancos lo que corresponda para que esto se abra a esta población y que desde luego en los poderes públicos eh, ...pensamos que son los que de hecho pueden hacer con la ayuda de los jubilados".